Sí, ahora. Después de este comienzo tan ruidoso que hemos tenido, esos amigos que les decía que nos van a acompañar vienen desde Valladolid: Elías y Mónica, la Charambita de Villanubla, como les digo, buenos amigos, pero sobre todo muy, muy buenos dulzaineros. le va explicando un poco lo que van a hacer y van a disfrutar con ellos. Tocar, en principio nos planteamos distintas posibilidades para venir a Salamanca, hace muchos años que tocamos en eh, una iglesia circular que tienen ahí preciosa y, y no me habíamos vuelto a la Salamanca capital y entonces pues nos planteamos qué podíamos hacer. Eh, al final hemos elegido hacer eh, más de Luzaina que es de lo que eh, fundamentalmente nosotros hacemos y después meteremos otros instrumentos. Empezamos en el año 83, que recordar, hace nada, cuatro días, y, y empezamos eh, fijándonos en este intérprete tan famoso que se llama Adapito Marazuela. Adapito Marazuela fue alumno del fabricante de dulzainas suetán y gran dulzainero, premiado en concursos allá por los finales del 19 que reformó un poco el instrumento, pero sobre todo fue un gran intérprete y que tenía a gala eh, tocar estas cosas que vamos a tocar ahora nosotros. Vamos a hacer una compilación de danzas que se llama La Entradilla, que se ha hecho muy famosa por el grupo La Mosgaña, la tocan muchos tamborilleros, y lo único que no la tocan tan completa como la de Dulzaina, entonces hay unas mudanzas que en la flauta no caben y vamos a hacerlas con la Dulzaina de Seguimos con otro instrumento que ustedes conocen de sobra, porque es la flauta y el, y el tamborín. En este caso, vamos a decir la flauta y el tamborín, porque eh, de las posibilidades que teníamos para elegir, los últimos toques de flauta y tamboril en Valladolid, toques de Burgos que todavía se hacen en, el, en la avanza de gigantones, hemos elegido hacer algo de música medieval. ¿Por qué? Pues porque este instrumento, el nuestro, es de Salamanca. ...está emparentado con aquel, con aquel uso, con aquel toque de la danza... ...que era una cosa que se puso de moda en todas las cortes europeas. Hubo unos estándares de música que circulaban, había géneros... ...la baja danza, el, el, la piba, que es lo que vamos a tocar ahora, etc. ¿no? Vamos a hacerles un, un pequeño toque con este instrumento que ha replicado Manolo... ...de lo que le traje, que a su vez está copiado de una iconografía, de un, de un, de un cuadro. Estamos hablando del siglo XIV, del y, y solo conservamos manuscritos de esa época italianos, los, los castellanos que también la no habían. Vamos a interpretar una pieza que se llama Petit Dénein, que tiene nombre francés pero se interpretó en todas las cortes europeas, incluida la castellana, y que danzaban tres, tres bailarinas o dos hombres y una mujer, una mujer y dos hombres, alternándose de esa manera, y cada frase musical la hacía uno y los demás la copiaban. Por eso suelen ir de tres en tres, esto al principio. Por eso repite las cosas de tres veces. Petito Hay distintas maneras de tocar el tamborín en la iconografía. Hemos elegido una que está entre la de Salamanca y la que ahora perdura en Cataluña y, y bueno, pues tiene algo que ver con, con el tipo de toque que se hace. el tamborín un poco distinto. Gracias. Les cuento. Podríamos haber elegido otras muchas posibilidades, que nos ha parecido muy interesante esta para que, para que vean que los tópicos también se, se, se caen, por su peso, ¿no? en cuanto a los datos aparecen en, los, en las recopilaciones históricas. Bueno, pues, aparte de cosas sorprendentes. Allá por finales del 19 había un cura en la catedral de Burgos que se dedicó a recoger las canciones de, de la gente del pueblo. Burgos es una ciudad con la que yo me siento vinculado por trabajo y por, y por sentimiento y, y me gusta mucho tocar alguna cosa de Burgos también, esta además no las toca nada, son una cosas que por raras, pues han dejado de, de utilizar en este cancionero de este Cura aparece un cancionero del año 1902 que se llama eh, Cancionero de Castilla ya, ya no lo recuerdo pero es Federico Olmeda ¿vale? que recibe un premio y en este cancionero decía, aparecen varios toques de gaita de folle esta, que tenemos en la mano hay alguno que podría asimilarse a la gaita sanabresa, podría ser que hubiera dos tipos de gaita también en la provincia de Burgos, y ya cuando en el año 30, en plena república, Antonio José hace una nueva recopilación, ya no encuentra estos, estos, eh, estas danzas vivas, ¿no? han quedado ahí plasmadas en Cancelero. Sí la sitúa en la zona de tierra de Pinares, y de, de las varias que hay vamos a elegir un toque de una colección de danzas de palos eh, que se interpretaban... Con baita de fuelle, lo mismo que en Zagua. Eh, sin poder precisar exactamente de dónde, pero de la tierra de pinares burguesa. Bueno, vamos a terminar esta pequeña muestra de las cosas bonitas de nuestro patrimonio inmaterial con uno de, de los toques más, eh, más conocidos en toda nuestra zona. Era, eh, seguramente que la mayoría lo habrán oído también, en la zona de Dulzaina Salmantina, pero lo que se ha, es el toque que se ha utilizado para avisar de que había que pasar la gorra en el baile, que era muy importante para el músico. siempre todos los músicos de todos los siglos han estado peleando por. por el reconocimiento y sobre todo porque les pagan ¿no? bueno pues esta es la pieza que avisaban con la que todavía se avisa en Tiedra eh, pueblo rayano con la provincia de Zamora eh, Valle Soltano todavía en el que tiene una cofradía de ágadas muy interesante, todavía conserva el baile en círculo el baile eh, de rueda típico castellano con el que se, ha, eh, se han honrado y se han divertido los mozos de múltiples generaciones a lo largo de toda la región se extiende desde eh, Soria a todas las, las zonas de África, todas las provincias, incluso las, las, eh, las nuestras, las de Salamanca. Aunque, eso sí, eh, tenemos otros bailes de este, de este tipo, eh, muy interesantes, que han perdurado más que estos. ¿no? Eh, como vuelvo, vuelvo a lo que yo os estaba contando, es la, la pieza conocida como las habas verdes, la respingona en Segovia. Y que, y que es eh, la pieza con la que se rompe el gorro y se avisa de que hay que pasar eh, la gorra para cobrar el dulceñero, se hace el descanso y después se retoma el baile. Nos ha gustado mucho volver a Salamanca, es para mí un placer ver una ciudad tan hermosa como esta y tener amigos tan estupendos. Muchas gracias.